Bueno, pocas veces la vida te da la oportunidad de poder compartir una conversación con una persona a la que admirás, en este caso Federico seinaldín que adicionalmente de su labor como empresario, como emprendedor y, y, y como emprendedor social a su vez también y, y presidente de Moverse, eh, lo considero un amigo y he tenido el lujo de, de compartir parte del camino empresario y social con él. En paralelo tenemos muchas cosas en común, eh, y especialmente esta preocupación por la por el componente ético de la responsabilidad social empresarial uh -huh. eh, Fede, algo que hemos conversado varias veces y me parece que es digno de compartir es eh, tu búsqueda de este camino de la ética dentro de la, de la responsabilidad social y, y, y qué tan fuerte puede ser el dilema de encontrar la ética o, o, o apuntalar las decisiones desde esa perspectiva es complejo, eh, siempre decimos que es como un camino, porque o sea, uno vive de contradicciones y la ética supuestamente es como el arte de saber elegir lo mejor para la vida digno, ¿no? para, lo, para, para, para tu vida. Y el problema no es elegir lo mejor para vos, sino no afectar a, al resto de los, de los que te rodean. Entonces la ética tiene que tener como una, una visión más, más holística y más amplia, más sistémica eh, de lo que es el, el bien o el cuidado o la dignidad de, de los grupos que te rodean. Y en una empresa por ahí entra en conflicto porque siempre está oprima el, el interés propio, eh, resultado cortoplacista. Por lo tanto es un esfuerzo grande que hay que hacer de, de extenderse a lo que llaman los stakeholders, ¿no? Pero siempre con una, una visión de, de querer integrarlos, cuidarlos y entender la, la, los, los desequilibrios que entre ellos siempre se fomentan. ¿En qué punto, a la hora de recorrer este camino de la ética, en qué punto cuando vos sentís que hay estas contradicciones... ¿Sentiste alguna vez la necesidad como de abandonar este camino o, o, o te empezó a pesar más la contradicción que la satisfacción de recorrer el camino? ¿Sí ¿Qué te pasó alguna vez? Sí, me pasó una vez cuando había avanzado con mucha visibilidad de la empresa. Yo tenía una pyme llamada Openware y habíamos hecho mucho después del 2001-2002, sobre todo con una, con una ONG más Radio La Colifata, y habíamos logrado demasiada prensa de gol habíamos sido famosos en muy corto plazo entre el ejemplo que una pyme podía hacer con una ONG eh, habíamos incluso salido en medios internacionales y la verdad es que se, sentí como que nos habíamos ido de... de mambo eh, y era una exageración las repercusiones que estaba teniendo nuestra pequeña alianza con, con Radio La Colifata. Y en ese momento creo que fuimos hasta mal utilizados eh, por algunos sectores de, del empresariado eh, y la verdad es que, que no me sentí bien y dije, paso a, a la clandestinidad, seguiremos haciendo cosas relacionadas a la RCE, eh, pero no promocionándolos, o sea, no demostrando que se puede hacer aún en contextos complicados. ¿No crees que esta reclusión ética dejó de inspirar a mucha gente más allá de lo que te pesaba esa presión? Bueno, ya aparecieron los amigos de, de, del camino gente de Valos, eh, varios de Valos, eh, y de otras organizaciones en donde decían que, que este el valor más importante a veces no era el pequeño pasito que vos estabas dando dentro de tu organización, sino que podías demostrar que en esta complejidad se podían hacer igual las cosas. Y eso como, como role model, como modelo de rol, era mucho más poderoso que lo que estabas haciendo. Entonces bajo esas perspectivas volvimos a retomar y gracias a, en ese momento al apoyo de, de Fundación Avina y encontrar a un grupo de empresarios cercanos en Rosario, eh, fundamos Moverse. Con la idea de darle más visibilidad, pero no, no, no tan sobre vos, sino más como el conjunto. De la, de la idea empresaria. era despegarlo de la persona o de, de la eso. empresa y mostrar que es un modelo de gestión y que había varias organizaciones que estaban trabajando desde hace un tiempo y lo que necesitaban era mostrar los casos. ¿No sentís por momento que, que si bien viste desde el, desde el punto de vista más conceptual, que te dicen, bueno, este, no, la responsabilidad social empresaria consiste en. Este, construir y mantener relaciones éticas con cada uno de los públicos y demás, ¿no crees que a, a, a los dos minutos, cuando esto se va, se pasa a la práctica, el, el tema de la, de, de la ética, en la construcción ética de estas relaciones, pasa a un segundo plano y se transforma en una cuestión técnica, de indicadores, de... de, de es como que... Como, como que queda más en la definición que en la práctica misma de la. Sí, los, los empresarios tenemos un problema que, que siempre decimos, o muchos dicen que lo que no se puede medir no existe, ¿no? Y, y ahí se pega con. O sea, no, no coindice con esto de la ética, porque hay muchas cosas que no las podemos medir. más allá de que hay indicadores de felicidad y algunas cosas por el estilo, pero sí considero que el, el estandarizarlo tanto, en llevarlo a indicadores o a normas de calidad eh, de alguna manera afecta esto que está más relacionado con el cuidado y con la relación con el otro no sí, más allá de que todos sabemos que dentro de la realidad empresaria si no tenés esos indicadores si no tenés esas normas y demás o sea, eso tiene que, estar, tiene que estar y es una uh -huh. parte fundamental pero digo, en ese foro más íntimo de vos como empresario teniendo que tomar una decisión con proveedores, con clientes, con cualquiera de los públicos hay un punto donde te es un dilema, o sea, si la ética vive en la toma de decisiones, estás todo el día sometido a, a un, es un peso. Claro, el, a, a un desafío ético, todo el tiempo. Sí, sabiendo además que te vas a confundir, ¿no? O sea, por eso la, la, a mí me gusta el tema de la responsabilidad, que es la habilidad de responder, porque es por lo que haces o por lo que no haces, ¿no? O sea, uno es responsable por, por acción o omisión y está bueno, ¿no? O sea, el, el asumir que a veces a lo mejor con la información que tenías en ese momento, tomaste la, la decisión justa o correcta, pero en realidad a lo largo del tiempo es que no me lo era. entonces son caminos, son, son procesos de aprendizaje. ¿Crees en esto de la conciencia ética grupal dentro de un, de, de un management team o de o un equipo de gerencia o un directorio que, que, que pueda llegar a, a trabajarse en la toma de decisiones en conjunto? ¿En base a la ética o crees que es algo que pasa por un plano muy muy personal, de los valores de cada uno? Lo ideal es poder elegir, o sea, yo creo que cada uno tiene distintos grados, pero lo ideal es eh, elegir grupos de trabajo que, que, que tengan esos valores, ¿no? O sea, eh, el trabajar con gente, que vos la pudiste seleccionar, eh, que a lo mejor es más inteligente que vos, pero vos sabes que tiene un estamento de valores ¿Has parecidos al gente tuyo. Más inteligente, ¿no? Por supuesto. <risa> por supuesto millones pero lo, lo más importante es eso que haya un basamento de valores parecidos ahí vos podés construir cualquier cosa porque hay confianza o sea, yo creo que el problema grande que tenemos como sociedad en Argentina es que no nos tenemos confianza como no nos tenemos confianza mucho más lejos que el capital social y un montón de acciones de, de, de comunitarias, pero la confianza en un grupo de management es esencial. Y si está unido por valores éticos, ¿qué más poderoso que eso? Bien. Una pregunta que justamente referida a esto que, que hablabas de la Argentina además, ¿Pensaste en algún momento de irte a vivir a, a otro país? ¿Por qué seguís acá? Bien? nunca sí pensé y lo estamos haciendo de ir a vender a otros países eh, pero no pues yo creo que a cada uno le toca un tiempo histórico eh, y de la misma manera que reconocemos que otros se la han jugado mucho y, y han mejorado el país desde, desde el, la gente del bicentenario o sea hace 200 años y no había nada hoy las condiciones son mucho más fáciles que en esa época y bueno uno ve que hay gente que se la jugó y lo hizo entonces si a vos te toca en este momento eh, y más los empresarios que tenemos cierto poder, eh, no digo reconocimiento, pero cierto poder para poder obrar y hacer cambios, creo que somos por un lado eh, afortunados, pero por otro lado tenemos que asumir la responsabilidad de mejorar la sociedad. Mucho más fácil es irte a Dinamarca o a Suecia, pero yo no hice Dinamarca o a Suecia, lo habrá hecho otro eh, para las generaciones de suecos y dinamarqueses. A mí me gustaría construir esto para mis hijos y mis nietos. Eh, Fede, para cerrar, eh, a mí me gustaría, hay eh, un libro que te regalé, que cuando lo leas <risa> seguramente vas a, a, a poder identificar esta pregunta, si vos tuvieras que dejarle eh, un mensaje respecto a lo, lo que valió la pena, a tus hijos, si vos dijeras, bueno, mañana todo se termina, para vos pero tenés que dejar un legado, tenés que dejar algo que tiene que ver con algo que vos crees que puede ser la clave para después seguir con otras cosas ¿Cuál sería? Solo que les diría, si fuera lo último que le tengo que decir es eh, que no es algo a lo cual estamos acostumbrados o no nos educan de chicos de chicos es que abracen la incertidumbre, o sea que es que que sepan convivir con, con altos grados de incertidumbre, porque siempre. Nos enseñan como que todo está acomodado, ¿no? En la escuela, no va a trabajar. Y la vida no es eso. O sea, la vida son momentos, eh, son cosas casi imponderables. Es más, las cosas más importantes de la vida uno casi no las elige, ¿no? Como nacer, morir o enamorarse. Entonces, yo creo que el estar abierto a la, a la, a la incertidumbre en un grado de complejidad es algo que a uno lo relaja, pero al mismo tiempo lo ayuda a buscar el camino. Entonces, un cierto nivel de relajamiento y aceptando este grado de, de, de incertidumbre que, que existe. Eso para mí es muy importante. Gracias a vos.